Nos encontramos en el Colegio de Ciencias y Humanidades, plantel un y los universitarios estamos celebrando una tradición no propia del estudiantado, sino de todo el pueblo mexicano y el Día de Muertos, donde recordamos y celebramos a los que ya no están con nosotros, pero que sin embargo nunca salirán de nuestro corazón ni de nuestra mente. Acompáñanos a ver cómo la comunidad universitaria celebra esta gran fiesta. Estamos ya dentro del Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Local Pan y la vibra que se siente este día de muertos es extraordinaria. A continuación, vamos a hacerle unas preguntas a los organizadores de una gran ofrenda que se montó en esta escuela. Acompáñanos. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Eric y vengo por parte de una mujer. ¿Te puedo hacer unas preguntas? Claro. ¿De qué grupo son? ¿De qué turno? Ah, claro. ¿Desde a qué hora se encuentran ustedes montando todo esto? Desde las 7, 8 de la mañana. Y terminamos más o menos como a las 12. Wow, entonces sí fue bastante tiempo. ¿Y cuántas personas fueron las que se encargaron de elaborar eso? Bueno, <risa> alrededor de un poco más de. 20%. Wow, el mundo se tiene un trabajo bastante grande. ¿Y por qué hacer una ofrenda? Digo, siendo ¿sí todo? ¿por qué hacer una ofrenda sin okay. o sea, ¿Cuál fue su motivo? <risa> Eso, tratamos de conservar las tradiciones mexicanas eh, juntándolo con el ambiente universitario en el que estamos en estos momentos. ¿no? Eh, ahí tenemos a Puma representado en forma de esqueleto. Y bueno, tratamos de juntarlo con eso y también lo tradicional como es el pan de muerto, las flores y las veladoras, todo eso. Wow. Bueno. Un saludo para unamos pez.